Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro con el licenciado Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados de la Filia San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Ridalmi, buen día. Estamos en vivo para Telenor Canal 10, programa de mañana. ¿Cuál es su valoración sobre la designación ya de la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice acá ya eh, a cargo del Poder Judicial? Si sí, nosotros eh, como abogado y ya como presidente del colegio nos sentimos muy feliz, alegre por la designación de esa, esa mujer brillante con principios que entendemos que va a ser el mejor trabajo como Ministerio Público y a quien nosotros le decimos que cambie eh, la mayoría de los ministerios públicos que se ha constituido como una asociación de delincuentes y nosotros entendemos que para ella hacer un buen trabajo debe de sanear el ministerio público y el área administrativa para que haga un buen trabajo y eh, eh, en la medida que ella vaya sometiendo a las personas que de una u otra forma han conocido ilícito penal desde sus funciones eh, eh, queremos para que ella haga un excelente trabajo, que cambien y así... Que, que cambien la, la, el presidente de la Suprema Corte de Justicia así la justicia de República Dominicana, con esa mujer como procuradora y con un, otra persona siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nosotros tendremos la mejor justicia de República Dominicana y podemos decir del mundo. En el caso de la provincia de Duarte, ¿entiende usted que debe de haber un saneamiento? Claro, nosotros, eh, eh, yo he sido la voz cantante de que el Ministerio de Público de aquí, de San Francisco de Macorís, eh, eh, no tiene. Una no tiene pantalón, no tiene credibilidad y siempre está amañando los procesos. Y nosotros seríamos la persona más feliz si quitan eh, eh, la titular del Ministerio Público porque nadie tiene acceso, ningún abogado tiene acceso, nadie tiene acceso a, a, a la Fiscalía de Duarte. Los casos de ca se caen de aquí. Aquí no tenemos un Ministerio Público eficiente. Nosotros siempre abogamos para que cambien la titular del Ministerio Público de esta provincia de Duarte. ¿Entiende usted que estas mujeres, ya al, poder, al, poder, de, al mando del Poder Judicial, tienen la, las herramientas necesarias para darle la transformación que amerita el tren judicial? Claro, eh, la magistrada mira Germán. Como fue eh, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, tiene vasta experiencia. Eh, y en Iberenice, al ser titular del Ministerio Público en Santiago y en Santo Domingo, también. Es decir, que vamos encaminando para una reforma en lo que tiene que ver con la investigación y la persecución penal. No tienen eh, eh, tacha y no tienen cola que le pise.